Hola, estás en la repisa. <risa> Hola a todos, bienvenidos al programa número 4. 4. 4. 4, sí. Ya llegamos a la mitad de la temporada de la repisa, weón. Se le está acabando la. Ustedes saben lo que pasa cuando se acaba la pizza, weón. Así que disfrútenla. Te comí, ¿Y que ¿Te veo. comí el borde, tú? Te comí, te comí. Yo me como el borde. Sí. Yo encuentro que no hay nada más. Incorrecto que comerse una pizza y no comerse Exacto, cuando te dicen como, ay, pero dejemos los bordecitos ¿no? no, y esa gente que como que tú poní... Pon, ponen todos todos platos para comprar la pizza Y para comer rápido me como la pizza pero no el borde y saco otra No, eso es faltarle, es faltarle el respeto a la pizza sí, sí, sí, Es un ordinario sí, sí, sí, sí. no. sí, Oye, no nos hemos sí. ni presentado, estamos acá con Carlos Anduesa esto es solo para que aparezca su Twitter. Va a aparecer su Twitter ahí. ahí. Mm. Eh, Carlos Anduesa, periodista. Es youtuber. O si sea, al final es youtuber. Es youtuber. Sí sí, sí, sí. Él tiene un besito. No, es un besito esa <risa> <idea> de verdadero <risa> profesor. Sí, sí. Sí, también. sí. Chupa el. Carlos, sí. besito en la frente, Anduesa. Sí. Estamos sí. con Hola, soy Camilo. <risa> <risa> Chupen el can. <risa> chupa el bono. El perro quiere en la beso. Chupa. Chupa. El Chupa. Chupa el mono, de Ese tiene fuerza. que ser tu nombre, ese tiene que ser el, el título de este, este capítulo el hashtag es Chupa hashtag el mono. Distinción, la paz. Camilo Mendoza, sí. gran fotógrafo. Y yo, Alfredo Rodríguez. Alfredo Rodríguez. Sí. Sí, sí. Que ahí está mi Twitter. Ahora que está, tengo un look es especial. Es tengo es es un look es especial. Es es un look es especial. Es es porque es hoy en la tarde, hoy. Hace, hoy, hace tres semanas ¿Cuatro semanas? Po? No, tres, po, porque esta semana sale el uno Vamos a hablar de matemáticas después <risa> Oye, hace tres semanas <risa> Eso no te voy a discutir porque sí. tú eres ingeniero Se realizó la bala De este programa Oye, tenemos, la semana pasada hablamos de Actividad paranormal Sí, y tú tenís una buena tengo dos buenas. Sí. Tengo dos buenas. vamos a hacer una trilogía. Yo creo que hay que hacer una trilogía. Tengo una historia buena y otra que es más o menos. Tira la más o menos hoy día y te tiráis la buena la otra semana. Y cerramos la trilogía de aquí para no aplicar la raja. ¿Ustedes tienen historias paranormales hoy día o no? No, yo con la es de niños... Hashtag chupandillas. ¡Qué feo! ¡Está feo. Ya, bueno. No contrario. sé si ustedes saben, yo creo que ya saben a esta altura, pero a mí yo soy un gran fan de eh, lo paranormal. Me gustó mucho el, el cine del horror, me gustó mucho... Ah, no, le estoy poniendo a sí, ambiente. Sí. Chico. Eh, <risa> bueno, pero yo nunca he presenciado una... Ninguna, ningún tipo de actividad paranormal. Nada. Te perdiste el niño. Yo me perdí el niño de Taller Holanda. Llegó tarde. Ah, tarde. En el segundo <risa> capítulo de la revisa dije que vivía en Victoria. Y que es un pueblo perdido en la novena región de, de Chile. Eh, Haber vivido toda tu vida en Victoria y que nunca te haya pasado algo paranormal, sí, verdad es frustrante. Sí, sí, sí, pero yo creo que esto cabe dentro de lo paranormal. Ustedes van a juzgar, en los comentarios me tienen que comentar si es que es así o no. Yo creo que Carlos es como el final del sexto sentido, porque se está perdiendo todos los eventos paranormales. <risa> <risa> algo está pasando, a lo mejor en un ente... Oh, no, no, Le damos no, el sexto no, sentido, por favor. Por favor. efectos sorpresa. Chan Chan en fin, la cosa es que cuando tenía, no me acuerdo qué edad tenía exactamente, tenía 11, entre 11 y 12 años, no anda así. 11 y medio. 11 y medio, sí. Una edad radical. Mi bisabuela, yo eh, vivía en mi, con mi bisabuela en la casa en, en Victoria. Háblale de tu bisabuela. Eh, entonces, eh, ella en un momento se quejó de que eh, habían ratones en el entretecho porque escuchaba ruidos en el entretecho y, y se quejó por alto rato y como que pero no tanto porque como que era como muy esporádico entonces eh, pusieron trampas para ratones y, y se seguían escuchando esos ruidos y un día eh, yo llegué del colegio eran, y los ruidos se escuchaban solamente en una sola parte Específica eran de la casa Eran, no, no, eran como Eran como rapuño. Eran como rasguño Yo lo afectó sí. yo lo afecto. Eran como rasguño Y eran so solamente Sobre su pieza En el entretecho Arriba de, como de su cama La cama de mi abuela Y eh, entonces estaba preocupado pues. Pusieron trampa y no pasó nada Los ruidos seguían Como por un par de semanas y un día después de llegar del colegio, como a las 5 de la tarde Y voy a la pieza de mi bisabuela porque encuentro, la encuentro a ella al lado de la cama, de pie, mirando hacia eh, la esquina, hacia el, hacia el techo La esquina así como el... Hacia, claro, hacia, hacia donde se juntan las dos paredes, en la esquina superior gritando... chuchadas garabateándole a la puerta, a la, al la techo y, y yo qué onda, ¿qué está pasando acá? Así si como jamás había escuchado a mi abuela decir, si usted jamás ha escuchado Anduesa decir chuchadas, <risa> imagínese a su bisabuela, imagínese. Y digo ¿qué qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Eh, y me dice, no me dice nada, pero me dice, mi me, me dice ayúdame y yo ¿qué? Ayúdame a garabatear esta cosa porque no son ratones. Estoy segura que no son ratones. Eh, hay algo acá. ¿Qué te da más susto? ¿Que hubiera un fantasma Loco. o tener que gritar una chuchada? Loco, me da miedo <risa> todo. Me da miedo todo. Lo que más me daba miedo era la actitud de mi bisabuela. Chán. Porque era verdad, po Era sí, verdad. verdad, ¿cachai? Esta weá ya no es ratón. Esta weá era, era algo más allá, ¿cachai? Una entidad. Era, claro, era como weón. Bueno, tenés que loco tenés que ayudarme a <risa> hay que solucionar la hay la que, la que la solucionar la esta la cuestión tenemos que exorcizar esta cosa, acá y empecé a decir grabatos con mi bisabuela al techo y cuando llegué a su lado me di cuenta de que seguían los arañazos Chavales. en el en el sí sí sí en el techo sí, sí. Sí, fácil. y al rato se detuvieron y después eh, creo que dos veces más hicimos lo mismo y se detenían los arañazos cuando, cuando empezamos a decir grabación o sea, ah o sea tú presenciaste arañazos que se detuvieron sí pues. ah pero entonces ahí estaba una actividad paranormal. sí claro o sea que tú no lo conseguirías, es eh, solo escepticismo a yo. lo mejor te de creyente qué onda <risa> Ya, pero que yo creo que nunca he visto nada. Eso, claro, quizás, sí, eso sí. puede ser como una manifestación. Uh -huh. Sí. Claro, igual puede ser un ratón sensible al ruido. Claro, un ratón sensible así como a, a lo, un... <risa> <risa> <risa> un, un ratón muy educado. <risa> sí, sí. sí. Oye, faltó la enseñanza de esto y yo quiero transmitírselo a la gente porque de repente, sí, porque la gente bueno, no capta, como la esencia de la weá. El punto de esto es, si usted tiene o fantasmas o ratones en la casa, llame a tu esa es la historia del capítulo de hoy estás en la repisa Camilo ya que no que tú dices la católica la católica sale campeón sí, por, por primera vez, vez va a sí, ser primera, primera vez. vez sí es tu primera vez hay que celebrar hay que celebrar sí así que sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? sí. ¿Sí? sí. cuéntanos ¿No puedo, no puedo concentrarme en concentrarme está calvicie <risa> me tiene mal me tiene... yo te voy a ayudar a concentrarte sí, no. mira no, no. cuéntame sí mi general inmediato eh, les voy a contar qué traje. Brigadier Rodriguez, te voy a contar lo que traje. A continuación. Lo que traje hoy día es Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Una novela gráfica, un cómic también de un autor que se llama Brian Lee O'Malley que es un personaje igual el, el mismo autor, porque es un gallo que me entremezcla filipino, gringo, coreano, no sé, o algo oriental, tiene entremezcla. Ah, no chaval. Y, y eso es muy entretenido, porque es canadiense también, pues de hecho la historia está basada en Canadá. Está ambientada en Canadá. Está ambientada en Canadá, sí. No está basada, <risa> sí, ¿no? Sí, está. Pese a que salen, salen, bueno, salen elementos de Canadá, salen lugares, está bien, una buena corrección, hay <risa> Y bueno, Scott Binnem incluso se hizo una película y todo el baile, incluso antes de que el cómic terminara, así que... Y me parece a mí que Scott Pilgrim es una de estas series que son estos clásicos modernos. Yo creo que hay que darle como una categoría rica a una novela de este tipo. Porque aparte que tiene una ventaja, es como podríamos hablar de que sería así como el Netflix, porque es una novela que se publicó con el tiempo que el autor le dedicó. O sea, no hubo presión, el gallo quiso contar la historia que está contenida aquí incluso si la, la película salió antes de la que se terminara la historia porque y termina distinto y termina distinto así que no hay spoilers en la película. Y, y entonces como que el gallo como que se tomó un tiempo para contar la historia que él quería varios años y, y fue muchos años muchos para años un, <risa> un <amigo> ahí, <risa> al para... Yayo ya <risa> un saludo para lectura con completa el... eso sí pero a mí para me parece que es un clásico y y moderno porque detrás de una historia que parece a ratos como muy loca y con para finale, con referencia a los videojuegos al, al, al, al manga al, al, a la cultura pop general al final se inventa una historia que es un coming of, coming of age, como le dicen los gringos. Una historia como que atraviesa el paso del tiempo y es una historia de madurez, al final como de, de madurez dentro de lo que se puede llamar madurez. Y Scott yo creo que tiene ese valor, de que es la historia de, de, que parte como en una aventura adolescente y se va transformando en cuando tenemos que empezar a tomar decisiones, cuando... Entonces es re fácil identificarse con los personajes porque porque es incluso la etapa posescolar, después la etapa universitaria, entre que sí, que no, más tu toma de decisiones que hay que hacer con tu vida, entonces... y cómo vas a manejar tu vida, y si tu vida acaso puede ser manejada, y puede tener un tipo de control. Entonces creo que ahí hay, un, hay un, un personaje que es un personaje que es el caos absoluto, que es un desorden, que es un saco de pelotas, que es un montón de, de errores ambulantes. Es un gallo que va a ir aleccionándose a medida que va mandándose con doros cagadas, y, y eso le va a ir diciendo, oye, la vida se enriela, pero la vida se enriela de una forma que no tiene para qué ser la, lo que la sociedad te, te invita a que seas. A mí me gusta este cómic porque es, es como súper cool el cómic. Es muy cool, pero sí. Pero el protagonista sí. no es cool. Es súper lo que cool. quiere ser, pero como que quiere ser cool y como que en verdad es como... Ni siquiera es nerd como en el sentido de, de, que, de que sea un cerebrito. Sino que es como apático, es un huevón que, que no le resultan las cosas que quiere hacer, todo es el rato. Torpe, que tiene todo es súper quien... torpe, está esta, esta escena, la escena sexual no, la a ahí. no mostrala, Vamos a mostrarla, vamos no. a mostrarla Carlos quería que este fuera un programa para niños, pero no No, ahí que, que muestra, ah. se ve toda la torpeza del personaje supuesto, en el tomo Pero es que a eso voy, como que tampoco es, una, es mucho más compleja en ese aspecto porque creo que no refleja como la entidad Ghoul, cool, sino que llega un personaje que tú lo creás y que es ficticio y lo querías, y siempre el personaje ficticio tiene como lo dotan de cosas de repente que son lo que tú no puedes ser. ¿verdad? Sí, pues, o sea, como que el gallo Ghoul, cool, oh, aparece una mina estupenda, me... en, la, en la realidad tú vayas en un perno al lado, esa mina estupenda no vayas a ser como tal, y eso se aplica acá. Entonces el personaje es un personaje. Penca, hasta medio destable a veces. Sí, sí. Pues sí. Entonces, los lo mismos uh, amigos a su alrededor, lo, los personajes secundarios, lo huevean. ¿Tú lo leíste? Sí. ¿Viste ¿No? la película? Vi la película. Ya, para, para la gente que vio la película, película? película y no ha leído el libro, la película como que es mucho más artificiosa que el cómic. Sí, claro, como sí, que no. está lleno de sobrecargas, como de retenencia, o sea, no, de... La película, de... no, no a mí me gusta, caleta. De hecho, rica como adaptación incluso. Sí, me sí, me sí. de hecho que... hace que uno lea el primer tomo y quizás el segundo y sienta que, ah, ya, ya, ya vi esta historia. Claro. Pero a partir como del tercero, yo me lo leí después de la película, empecé a embalar mucho más. Perfecto. Es como, ah, ya, esta historia ya no la he visto. Yeah. Y encuentro que tiene una gran diferencia, bueno, eh, eh, tiene una cosa que yo no me imaginé. Yo cuando empecé a leer el libro, pensé que era como mucho más anecdótico, que claro. no iba nada. Que claro. era una aventura graciosa. No era como una aventura como episódica ¿cachai? Sí. Y yo como, ah, y como esto va para algún lado, no sé qué, y al final cierra y es como, ah, esto es lo que estaba contando este weón. Sí, sí. Buena. Y ahí dije... Buena. Y no solo eso, dije, esta weá es mucho mejor que la película. De todas maneras. Siendo de que la película más. me gusta mucho. Sí, sí. Y se lo dijiste al cómic. Buena. Dije, sí, sí. Bueno, acá no lo Sí, ya te dije, ¿no? Buena. Y aquí tiene el teléfono de Press, y llamé y dije, buena. Y dije, ¡Hello! ¡Hello! Buena, weones. Les dije. Y bien, sí. Me dijeron, buena. Creo así que, que Scott Pilgrim, lo recomiendo, este es el boxer que trae todo. Así que, de hecho, también llegaron ya a Chile. Así que... Recomiendo Escovil Esa es la recomendación de Camilo Mendoza para La Revisa La Revisa <risa> ¿Me toca a mí ¿Quién te toca? <risa> no, pero sí, es tu sí, turno Es mi turno, es lo que, mi... que quiero decir Carlos, ¿saca esta cuestión? Sí, la, ya hablamos Está <risa> bonito ¿Qué desprecia a ti? O ¿No quiero Guarda sacar mi libro favor. Esa pelada, esa pelada es irreverente Es que es tu momento, Carlos es tu momento. vamos Carlos, ¿con qué nos vas a directar en esta ocasión? En mi repisa... No puede faltar... Oh. ya sé! cómo. No. ¡Tarán! ¡Tarán! Este es el único que trabaja en dos cámaras. ¿Sí? sí, sí. ¿Soy el único que le responde a esa cámara? ¡Hola a todos! ¿Quién con esa cámara? ¿Tienen que hablarle a esa cámara? Que a esa cámara? Sí. No, serio, ¿Tenía, no? Que quería, tenía muchas ganas de hacer eso, hacer como esa... esa, esa ¿Sí? No, la transición! En mi repisa. De allá, No, en mi repisa está... La invención de Hugo Cabret De Brian Selznick Y es un libro Que no me acuerdo De qué se trata Pero es un libro <risa> Lo marcó, No tengo idea Como que lo leí cuando salió El 2012, salió una película Por si ustedes no la han visto eh, Que fue dirigida por Scorsese, pero sabes que La historia nunca Me quedó, ¿cachai? Como que encuentro que era ya y, y como que recuerdo algo pues no es que no tenga nada pero <risa> ¿De qué se, se continúe continúa. ¿No? por favor bueno la cosa es que lo que a mí me gusta de este libro es el formato porque mezcla novela mezcla libro álbum mezcla ilustraciones increíbles y eh, tiene pasajes en donde la historia continúa a través de las imágenes esa es la gran gracia de este libro y ese formato me encantó. Eh, además de que las ilustraciones en grafito de Brian Sesnik eh, son increíbles, son muy detalladas, muy virtuosas, casi como las eh, de Animal de Daniel Blanco en el capítulo 1. Pero la historia, como que, bueno, trata de un huérfano, un niño huérfano que vive en eh, Londres y ya no me acuerdo más. Pueden Wikipediarla ¿no? y sí. saber de qué se trata. Ya pero, pero por ejemplo eso eso, te... eso quería hablar, como que quería contarles que me gusta me encanta este formato de libro pero que la historia para mí nunca llegó a más que eso yo cuando publiqué el primero en B estaba como muy de moda este libro ya yeah. y como que harta gente me preguntó si me había basado en Hugo vocabulario para ah, hacerlo sí, ¿sí? eh, claro. y y no, no me, yo no lo cachaba lo conocí por como entrevistas que me hicieron eh, y me pareció como jugado igual, es como súper rígido pasar de eh, texto y, ah, imagen. y de un suácate, Sigo. imagen, ¿cachai? Sí. Eh, y de hecho cuando. Entonces cuando saqué el, el volumen. Y que 2, el texto que viene después de la imagen continúe. No es claro. Cómic, claro. Claro, Y no es cómic porque no incluye texto en las imágenes. Pero es narrativa gráfica? No, no entremos ahí. Pero yo creo que no, tiene no hay... el elemento que comparte con la narrativa gráfica que es secuencial, sí. porque este es un libro de cine. esto es, libro... sí. es, libro... sí, es, es un libro cine. Es un libro cine, es un libro rotoscopio. Yo encuentro que es rotoscopio. claro que es... <risa> <risa> es un rotoscopio. El sí. es más es más cómic que libro ilustrado, <risa> que libro álbum. ¿Cachai? lo de libros que más cómic sí, porque lo... no sé con qué creo que lo mencioné en algún capítulo, que que alguien me comentó algo que encontré muy cierto que en el fondo en el cómic lo que tú buscas con cada dibujo es que quieras ver el siguiente oh, como ya, irte pero, del ¿sí? dibujo y en la ilustración es quedarte ¿cachai? y si uno, si uno revisa las o sea, ilustraciones de acá de hecho esa diferencia la dijiste en el capítulo 2 ah, está, está, si ustedes revisan aquí en la i vamos a poner mi canal ahora si usted quiere ver ese capítulo 2 Google <risa> No, y eso, me pasa eso con estas ilustraciones. Que yo siento que más que, que buscar detenerte... Mierda, no están llamando, una... no me están llamando, no están llamando. ¿A quién están llamando? A mí. Oh, ¿Y eso se corta la grabación? Sí. Eso joder! ¡Jesuita, Sí. Ah, tenés que contestarle. Sí. No, no, no, cortí. No, no, porque... Que quede, que quede registro de esto, weón. Dale, eh! mamo. ¡Puta la weá si no se puede trabajar, tu weón. ¡¿Qué les he dicho yo a los celulares?! <ríe> Esa hueá es a tu... ¿Quién sufre editando después? <ríe> Bueno, yo estaba diciendo una idea muy importante que se la perdieron. Se la perdieron. Sí, pasó ya. Sí. Pasó ya. Sí. Pasó la soya. Sí. Yo No, yo quiero preguntarte la... algo. Yo no, quiero preguntarte creo. algo antes. Yo sé que tú no te acordáis mucho de la trama, pero. ¿Tú dirías que esto es como una historia de aventura? ¿O es como, un, como más cargado al drama? ¿Es una historia emotiva? ¿O más bien es como una fábula? Como ¿Qué tipo de historia es como para orientar a la gente? Ah. Yo creo que es una historia de misterio. Ya. Sí. Para niños. Para jóvenes. Para jóvenes de 5 de años? <risa> eh, como adolescentes también. Sí? Sí. sí. Yeah, o sea, perfecto. o sea. Sí, porque los, los, young adults, los que los, le dicen. Sí, young adults, sí. Los protagonistas son niños. Pero son como pudres, ¿cachai? Sí, igual es como la iniciación del Harry Potter 1. Todo una que iniciación por... papida. Siempre. Me encantó esa cuña, la voy a usar siempre. Todo es una iniciación para ti, siempre ¿Siempre ¿Siempre? ¿Siempre? ¿Siempre, ¿Siempre? ¿Siempre. ¿Siempre, te ¿Siempre. ¿Hugo del cabaret Es la recomendación de Carlos Antuesa Para la requisitos. El bim bambú ¿No? sí. La iniciación de Hugo en el cabaret ay, ay, ay. Oye, yo les traigo una gran recomendación Yo... ¡Qué lata! Porque yo estoy puro predicando acá. Pero es que necesito predicar de estas películas. Sí, bueno, como que tú es, ne has necesitado predicar de todo lo que has dicho. Sí, sí, Todo lo que has comentado. de sí, y sí. Era... La intensidad. Sí, yo nací como canu canutesco. Sí. Es, como si, es como si el sexto sentido necesitara de más eh, atención. Sí, que el sexto sentido no es nada sin mí. Y esto es lo mismo que quiero hablar de claro, estas claro, películas. Claro, claro, claro. Esta Además, tampoco encuentro que necesitan tanta promoción estas películas. No, son sí. igual, son populares. ¿Las viste? <risa> no, yo no las. Ya. La esa es la razón no por la soy... cual yo estoy hablando de estas películas hoy. Okay. Permítele hablar al pastor, por favor, <risa> <que> le... Cuando <risa> el pastor <risa> habla, tenemos que Hermano. Ya, okay. En esta ocasión he querido venir a hablarles de tres libros, no, películas, tres películas, relatos de la vida real que yo siento que los pueden marcar y ayudar en su camino de redención ¿de qué estoy hablando? de antes del amanecer antes del atardecer y antes de la medianoche ¿por qué? ¿por qué voy a hablar de estas tres películas? <risa> Weón, La raja estas películas, son la raja, son la raja, porque Tony ya voy a usar tus librillos, ¿sabes? Tenía un, una película. Una pero material, ¿Por qué haces eso? Otra película. Yo voy a sufrir editando. Y eso. otra película. Tenía una película de unos cabros jóvenes engrupidos, ya que es sí. antes de la noche, amanecer. Emanecer. Antes del amanecer. Con Julio que de se, grabó, piano. <risas> se grabó hace como 20 años la cuestión cuando Ethan Hawke era joven y no tenía cara de cadáver eh, esa película yo la vi la vi sí me pareció bien bien después salió ah, A el libro, el... antes del atardecer el que que... después salió antes del atardecer y es una película en que los protagonistas eh, Ethan Hawke con la Julie Delpy ya son dos niños que se encuentran en Berlín y pasan eh, caminando, haciendo hora toda la noche porque tienen que tomarse un avión uno y un tren el otro al día siguiente en la mañana y conversan y es una conversación mi género de película favorita película en la que no pasa nada eh, pero la conversación es como súper engrupida cabros de 25 encontrando que el mundo es súper estúpido y ellos son súper inteligentes es súper entretenida es increíble que una película de conversación te logra entretener durante más de una hora y media ¿Qué pasa? diez años después Hacen una película que se llama Antes del Atardecer, en que estos dos personajes se encuentran nuevamente y ya no tienen 25 años, ahora tienen 35 años. Y vemos cómo todos los engrupimientos de la juventud que tenían ellos en ese momento de la vida se han quebrado. ¿ya? Y es una película que brilla no por lo que es como película en sí, sino que por cómo dialoga con la película anterior. En que la película anterior muestra como la visión de dos personas a los 25 años como súper romántica Ajá. Y el golpe de realidad que viene después como con la adultez oh, ¿Cachai? Entonces, yo no digo, no veáis la primera porque no es tan buena, ve la segunda porque es buena Porque no, lo gracia de esas dos películas es como dialogan todas. Es como dialogan entre ellas y compararlas ¿Cachai? ¿La dos primera y la, la última? Ya, y después, 10 años después Y aquí voy a... Hacer un spoiler que no es spoiler en verdad Es que Tienen 45 años Tienen 45 años oh. Y ahora son pareja Y es el golpe de realidad Entre el, eh, La idea como de lo que Podrían ser ellos Y lo que son ¿Cachai? Entonces las dos primeras películas que son súper súper súper súper Románticas Y la tercera de nuevo es un golpe De realidad heavy de madurez de cómo la OEA de ellos que encontraban que lo que ellos tenían es súper bacán. Eso súper bacán, en verdad, tiene ojeras, tiene discusiones, ¿cachai? Tiene, tiene yeah. mucho cuerpo, ¿cachai? Yo, yo vi tarde la primera. ¿Cachai? Yo, yo tenía la edad de, de ellos en la segunda cuando vi la 1 y la 2. Perfecto. Y me sentí súper representada por la segunda. Como, yeah. oh, sí, yo vino como ellos y los otros son unos idiotas, ¿cachai? Sí, sí, sí. <ríe> y después vi la tercera y la fui a ver al cine con la Clau, con mi señora y luego éramos nosotros ah. y yo creo que para, de repente si alguien de 20 ve esa película encuentra que es como terrorífica porque es como un, como que peleas, cachai así como una weá super hardcore respecto Pero al matrimonio y uno dice como no quiero llegar a eso y yo al contrario, yo dije, weón, sí, es así la weá, ¿cachai? Como que no es penca por ser así, pero es así, claro, es que <risas> eso, eso es lo que yo hubiera pensado antes, ¿cachai? Pero después yo digo, no, pues, si la weá para mantenerla viva como que como que es con remesones, ¿cachai? Es con remesones la cuestión. Es bacán, es, es, son películas que beben de la, de la relación que tienen entre ellas, no solo de lo que se está contando dentro de la película, sino que de todos los que queda tácito entre una y otra, son maravillosos. Hablen. <risa> no yo, <risa> eh, no, no. yo creo que... Yo vi las tres y tienen la continuidad a nivel eh, fotográfico, creo, que son, es como lo que te puede hacer una sola película. Sí, no, sí como que está en el fondo, como es una mujer que, es, eh, es un, como los directores se consiguen, el, las mismas personas, el mismo elenco, la gente de trabajo, el equipo técnico que está detrás. Son películas demasiado hermanas y yo creo que hay algo más interesante experimental y que puede ser que te podáis saltar de la 3 a la 1. puedes verlas en, en sentido inverso. Ah, Buscando. La memento. Sí, podía hacer la memento, <risa> pero, pero no para relaciones <risa> con los personajes, <risa> sino como tú decías, como porque me, me hizo ruido eso, como el comparar las películas. Sí, sí yo creo o sea, yo creo que son, una pe son películas de todas maneras. Como para maratón, no para ver las tres una detrás de la otra, sino que una semana una, como reflexionarla y después ver la otra y. Ah. Estas tres películas, estas, eh, son las como la, los, los papis de Boyhood. ¿Cachai Boyhood? Sí. Así que es del mismo director. Po. Ah, es del mismo director. Sí, po, ¿cachai? Ah. Y este huevón empezó con a el filmar. Sale Ethan Hawk, ¿cachai? Y esa cuestión la empezó a filmar probablemente cuando estaba diseñando la segunda. La segunda, ah, antes claro. de la, ¿cachai? Sí. Cuando cachó como. ¡Oh, esta weá a través del tiempo y no sé qué! Eso. Ahora, Richard, porque se llama Richard el director, Richard Link sí. ¿Ya? Eh, Si sí. yo tengo la idea para la cuarta. Yo sé de qué se tiene que tratar. Llámame. Si, sí, pues bueno, la dejé en tres, pues bueno, si mi idea es genial. Eso. Oye, no, vela. En verdad que vela. Ok. Sí, es que es. Es una, es una tesis sobre el amor. ¿Cachai? ¿Cachai? No, no. Buena. Buena, buena. ¿Algo que diga? <risa> como que la viste y dijiste buena. Sí. No, bien. Richard, bien. Bien huevón. Bien. No, y me gustó a mí desde la 2, ¿cachai? O sea, yo cuando ya eran 2, yo la rayaba y salió la tercera y fue. Wow. De hecho, yo tenía que... que volver a ver la 3 para cuando... Para, porque la 2 la, la he visto como, como recién, la 1 y la 2. Que también mm. me la yo ponqué. Incluso la 1 yo creo que la vi cuando tenía como esa edad. Y la 2... Do... Y la 2 como que... No te ves. No me ves. La 3 está en Netflix. Y la 3 está en Netflix, sí. sí Pero la es. 3 sería Pero logo, no, vean bien. la 3 sin ver la 1 y la 2. Vean la Genova. Sí. es la Haganlo bien. Bueno. Ese fue el tercer capítulo, cuarto, capítulo de la repisa. El tercer, cuarto capítulo. <risa> el tercer, cuarto capítulo de la repisa. <risa> Para el eh, Comic of Age. El 50%. <risa> Parece ayer que dijimos que llevábamos el 12,5% ah, sí. Se acuerdan, se acuerdan Y es que ponía un, un flashback Y ponía eso, un arpa así Como con una No, baja no no, no, no, no, no, no, no, no va a poner ni una cuestión eh, ¿Algo que te gustaría decirle a la gente en sus sí, casas? Sí. sí, sí. ¿Ustedes han leído o han visto alguna de las obras que nosotros comentamos en este capítulo? Dejen los comentarios acá abajo y suscríbanse a este canal. Eso. Si a alguno no <risa> les gustó la las películas que recomendé yo, guárdense total, sí, Algo es, Yo creo que también queremos saber qué tienen en la repisa también los, la gente que ve este programa. Así Historias que... de Iniciación. Sí. Coméntenle a Camilo si ¿sí? alguien quiere compartir su sí, verdad Yo creo que va a ser otro programa Y eh, eso, eso, no sé qué vas a decir no no, claro. a Loco, sí, sí. loco, partieron a leer, ¿ya ver eso. ¿Ya? Sí, lo vemos sí, sí. en el cuarto quinto capítulo ¿no? Queremos escuchar sus recomendaciones Coméntenos, coméntenos, coméntenos <risa> Sí, esto, tenemos problemas de, me de autoestima eh. me Los necesitamos a ustedes me <risa> Llevo un escubito. <risa> Por. Ay, a mí también me escupiste delante, weón, no dije nada. ¿Cómo? Ya me están difamando, weón. Es como un beso, ¿no? es como la iniciación <ríe> de tu vida. Basta, Mendoza, basta. Ya. ¿Se acabó esta cuestión? Se acabó. Se acabó la mitad de la pizza. Estás en la revisa Nos vemos la próxima semana. Chao a todos. Chao a todos. Que estén bien. ¿Alimin? Un, dos. <ríe> look especial. Así que. Tu ¿Y un doble alepín? <ríe> ¡Oh, pero loco! La pelota del universo. ¡Mmm! <risa> <¿no? risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Yeah!